Nada de desaliento, nada. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y nada de qué terrible. Nada, hermanos queridos. Ya llevamos varios, ah? varios ayunos y hay unas personas que por ahí me han dicho, hermanita, sabe que cuando partí los primeros días era terrible para mí esa cosa que uno mentalmente tiene que el ayuno, qué terrible, me va a costar mucho, no voy a ser capaz. Pero me fui dando cuenta que si iba poniendo un poquitito de parte, me iba dominando, me iba costando menos hacerlo. Y resulta que los otros ya, cada día menos. Y claro que vuelvo a caer, hermana. No, le digo que no. Pero lo importante es que le digo, vamos, Señor, me caí, vamos. Tú ayúdame. Y me ayuda y me siento mejor. Qué lindo. Veamos que nos tiene esta palabra de Dios hoy día para que podamos ayudarnos. Y nos dice acá en Romanos 15, 1, Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Palabra de Dios. Palabra que me ilumina. Que somos fuertes. Muchas veces nosotros, tú te crees débil, pero eres fuerte al lado de los demás. Hay alguien que está débil, que está ahí en el suelo, a lo mejor como tú y yo estuvimos, pero están esperando que los levantemos. Tenemos que cargar, dice, con la debilidad, que significa no que la cuesta, sino que aceptar. Y también, hermanitos queridos, darnos cuenta, darnos cuenta que eso que es débil, eso que vemos tan negativo en el hermano, es porque nosotros hemos crecido un poquito. Estamos un poquito más cerca del Señor. Pero cuando éramos así, porque todos tenemos, nadie nació santo y sabiendo. Nos fuimos haciendo en el camino. Nuestra entrega al Señor fue de día a día, momento a momento. Así que hermanos queridos, eso es lo que tenemos que ayudar al otro. Y con amor, porque si yo he crecido es porque alguien me ayudó, alguien me tuvo paciencia. ¿Ah? Bueno, y veamos. Veamos. ¿Qué ayuno me toca hoy día? <ríe> me da la impresión de que este ayuno ah, ah, ah, no es para ti ni para mí. La mentira. Hermanitos queridos, que no sea una mentira de chiquitita ni se da cuenta. No sea una mentira piadosa, hermano. No, esos son unos mentirosos, pero no, yo no, chiquitita. Hermano querido, ¿te has preguntado quién es el padre de la mentira? La respuesta en la que tú estás diciendo, Satanás. Y el Señor lo ve, por ahí en algún programa lo hemos visto. Que Jesús dice, es el pecador, el padre de la mentira, Satanás. Así que tú y yo, hermanito querido, fuera la mentira, porque estamos en la verdad. Y la verdad nos hace libre ¿Por qué? Porque el Señor es el padre de la verdad. Así que hermanito querido, hoy fuera la mentira y la verdad te hace libre. Amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendito Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita...